Décimo paso, continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. A medida que trabajamos los primeros nueve pasos, nos preparamos para la aventura de una nueva vida. Pero cuando llegamos al décimo paso, empezamos a llevar a la práctica nuestra nueva manera de vivir que hemos logrado en Alcohólicos Anónimos, día a día y en cualquiera de las circunstancias, entonces, se presenta la prueba más difícil, ¿podemos mantenernos sobrios y emocionalmente equilibrados?, ¿podemos vivir teniendo metas útiles en cualquier situación que estemos? La observación constante de nuestros haberes y riesgos y de un deseo positivo de aprender a desarrollarnos con estos medios son verdaderas necesidades. Nosotros los alcohólicos lo hemos aprendido yendo por un camino difícil. Desde luego que la gente que tiene más experiencia ha practicado implacablemente el examen y la crítica de sí mismos. Porque la gente sensata siempre ha sabido que nadie puede hacer mucho por su vida hasta que el examen de sí mismo no se vuelva un hábito. Hasta que no se admita y acepte lo que se descubre y hasta que no se trate de corregir con insistencia y paciencia aquello que... Cuando un borracho sufre una cruda terrible porque ayer bebió con exceso, no puede vivir hoy como es debido. Pero hay otra clase de crudas que todos hemos sufrido sin haber bebido. Esta es la cruda emocional, resultado directo del exceso de emociones negativas sometidas ayer y a veces hoy, cólera, miedo, celos y similares. Si vamos a vivir serenamente hoy y mañana, Necesitamos eliminar esas crudas Esto no significa que recordemos con blandura el pasado Requiere admitir y corregir nuestros defectos ahora El inventario nos permite liquidar nuestro pasado Cuando hemos hecho esto, ya podemos dejarlo atrás Al hacer cuidadosamente nuestro inventario Y al estar en paz con nosotros Tendremos el convencimiento De que los desafíos del mañana se afrontarán a medida que se presenten Aunque en principio todos los inventarios son iguales El factor tiempo los diferencia entre sí Hay el inventario que hacemos, donde estamos Y a cualquier hora, si nos hayamos confundidos Hay el que hacemos al finalizar el día Cuando repasamos los sucesos de las horas que acaban de transcurrir Aquí hacemos un balance anotando a nuestro favor Lo que hemos hecho bien Y a nuestra cuenta lo que hicimos mal también hay ocasiones en que, estando solos o con nuestro padrino o consejero espiritual, revisamos cuidadosamente los progresos logrados desde la última vez que hicimos nuestro inventario. Muchos alcohólicos anónimos son partidarios de hacer dos veces al año un inventario general minucioso. Algunos somos partidarios de un retiro ocasional en el que, alejados del mundo y con entera tranquilidad, Podemos hacer una revisión de nuestras vidas y practicar la meditación. ¿Estas páginas no son aguafiestas y una pérdida de tiempo? ¿Tienen que pasarse los alcohólicos anónimos la mayor parte del día, desmenuzando los errores de sus actos y los que dejaron de hacer? Ciertamente, no. Se hace mucho hincapié en el inventario porque muchos de nosotros no teníamos la costumbre de hacer el avalúo de nosotros mismos. Una vez encarrilados en esta saludable práctica, resultará tan interesante y provechoso que no nos importará el tiempo que en ello empleemos, porque estos minutos y a veces horas dedicados a autoexaminarnos puede hacer que las demás horas del día sean mejores y más felices. Y a la postre, nuestros inventarios se vuelven parte normal de nuestra vida cotidiana, dejando de ser algo fuera de lo común, antes de hacernos preguntas acerca del inventario que se practica a cualquier hora y en donde sea que se esté, examinamos en qué circunstancias puede hacerse. Es un axioma espiritual que cada vez que nos alteramos, no importa cuál sea el motivo, hay algo que no está bien en nosotros. Si alguien nos lastima y nos molestamos, también andamos mal. Pero, ¿no hay excepción a esa regla? ¿Qué hay? de la que tiene justificación. No podemos molestarnos con las personas que se van a glorian de su rectitud. Para los que somos miembros de Alcohólicos Anónimos, estas excepciones son peligrosas. Hemos descubierto que la ira justificada es solo para aquellos que pueden manejarla. Pocas gentes han sufrido más por los resentimientos que nosotros los alcohólicos. No importa que nuestros resentimientos fuera justificable o no. Una explosión de cólera puede echar a perder todo un día, y un solo resentimiento arraigado puede hacernos ineptos e infelices. Tampoco teníamos discernimiento para diferenciar la ira justificada de la que no lo es. Desde el punto de vista que teníamos, siempre era justificada. La cólera, es el lujo ocasional de gentes equilibradas, podría mantenernos indefinidamente en un estado lamentable. Estas parrandas emocionales secas a menudo nos conducían directamente a la botella. Otra clase de disturbios como los celos, la envidia, la lástima de sí mismos, el amor propio lastimado y otros, también nos llevaron a lo mismo. Puede ayudarnos mucho, cuando estamos agobiados por esos disturbios, hacer esa clase de inventario a que nos estamos refiriendo. Ese inventario, que se practica a diario, tiene su aplicación directa en los problemas que se nos presentan en el transcurso del día Si es posible, debe esperarse hasta que se disponga de suficiente tiempo Para considerar exclusivamente problemas de larga duración El inventario diario rápido nos ayudará especialmente En las altas y bajas de nuestra vida cotidiana Y en particular cuando se trata de gentes o de sucesos Que rompen nuestro equilibrio y que nos conducen a cometer faltas en todas estas situaciones necesitamos de moderación de un honrado análisis de cada una de ellas de buena voluntad para admitir nuestra culpabilidad cuando la tenemos y de igual voluntad para perdonar cuando la culpabilidad es de otros no debemos desanimarnos cuando caemos en los errores de nuestras antiguas costumbres porque esta disciplina no es fácil. Debemos procurar el progreso y no la perfección. Nuestro primer objetivo será el fomento de la moderación. Esto ocupa un lugar principal. Cuando hablamos o actuamos a la ligera o imprudentemente, la capacidad para ser imparciales desaparece en el acto. Una salida hiriente o un juicio emitido voluntariosamente puede empallar todo un día y hasta todo un año nuestras relaciones con otra persona. No hay nada como la moderación en la palabra y en lo escrito. Debemos evitar la crítica irracible, lo mismo del mal humor y el desdén silencioso. Estas son celadas emocionales que nos tiende el orgullo y la vanidad. Debemos fijarnos en ellas con cuidado, porque no podremos pensar ni actuar debidamente hasta que el hábito de la moderación no se vuelva automático. Los problemas desagradables o inesperados no son los únicos que requieren control de sí mismo. Debemos ser igualmente cuidadosos cuando empecemos a tener algún grado de importancia y de éxitos materiales, porque a nadie le satisface más que a nosotros esa clase de éxitos. Nos embriagamos con ellos confiados en que siempre nos causarían euforia. Cuando tuvimos rachas de buena suerte, le dimos rienda suelta a la fantasía Imaginándonos toda clase de triunfos Así, cargados de una orgullosa confianza en nosotros mismos Jugábamos a ser personajes importantes Desde luego que los demás, aburridos o a veces heridos Nos daban la espalda Ahora que estamos en Alcohólicos Anónimos Sobrios y recuperando la estimación de nuestros amigos Y de las personas con las que tratamos en nuestro diario vivir Nos damos cuenta de que necesitamos ejercer una vigilancia especial Como medida para evitar nuestros sueños de grandeza Podemos hacer una pausa Y recordar que solamente Estamos sobrios Por la gracia de Dios Y que cualquier éxito que logremos Se deberá más a Él Que a nosotros Finalmente cuando empezamos a darnos cuenta De que toda la gente Nosotros inclusive Tiene algún mal emocional Y que frecuentemente se equivoca también Quiere decir que ya nos aproximamos a la tolerancia y que empezamos a comprender lo que es el amor al prójimo. Cada vez será más evidente que no tiene objeto enfadarse o sentirse herido por los actos que personas que tienen sufrimientos parecidos a los nuestros. Un cambio tan radical en nuestra manera de ver las cosas requiere bastante tiempo. Pocas personas pueden decir con honradez que aman a todos sus semejantes. La mayoría de nosotros admite que hemos tenido ese sentimiento, solo para con unas cuantas personas, que muchos otros nos han sido indiferentes mientras no nos perjudicaron y que en lo que respecta a los demás, bueno, pues que nos resultaba verdaderamente antipáticos o los odiábamos. Aunque estas actitudes son bastante comunes, nosotros los Alcohólicos Anónimos comprendemos que necesitamos de algo más de lo usual para poder mantener nuestro equilibrio. Si tenemos rencores, estos no lo impedirán. Aunque sea paulatinamente, tendremos que descartar la idea de que podemos ser afectuosos con unas cuantas personas e indiferentes hacia otras, y que podemos seguir odiando o temiendo a quien sea. Podemos tratar de dejar de abrumar a nuestros seres queridos con exigencias irracionables. Podemos dar bondad donde no la habíamos podido demostrar. Podemos empezar a practicar la cortesía y la justicia con aquellos que nos caen mal, tal vez llegando hasta el grado de tratar de comprenderlos y de ayudarnos. Cuando les fallamos a esas gentes, podemos admitirlo con prontitud ante nosotros mismos y ante ellas, siempre y cuando sea provechoso. Cortesía, bondad, justicia y amor son la clave que se necesita para lograr la armonía con casi cualquier persona. Cuando estemos inciertos, podemos hacer una pausa exclamando «Hágase tu voluntad y no la mía». Y podemos preguntarnos con frecuencia «¿Estoy actuando con los demás como quisiera que ellos lo hicieran conmigo?» Muchos de nosotros por la noche, antes de dormirnos, hacemos un balance de nuestro día. Es oportuno recordar que en el balance no solamente se apuntan defectos, malo será el día en que no haya hecho algún buen acto a nuestro favor. Es un hecho que, cuando despertamos por la mañana, se nos ocurren muchas ideas constructivas. Tenemos buenas intenciones, pensamientos y propósitos. Cuando a pesar de nuestras buenas intenciones hemos fallado en algo, el balance, de todas maneras, es a nuestro favor. En estas condiciones, las penas que nos causan el fracaso se convierten en positivas. De allí recibimos el estímulo necesario para seguir adelante. Un sabio dijo que el dolor es la piedra de toque del progreso espiritual. Los alcohólicos anónimos estamos completamente de acuerdo en esto, porque sabemos que los insabores que acarreó la bebida tenían que venir antes de la sobriedad y los disturbios emocionales antes de la serenidad. Al repasar nuestro balance del día, debemos examinar cuidadosamente los motivos que tuvimos detrás de cada uno de aquellos de nuestros actos y pensamientos que parezcan equivocados. En la mayoría de los casos, no será difícil comprender esos motivos. Cuando estuvimos orgullosos, coléricos, celosos, afligidos o temerosos, actuamos bajo la influencia de aquel Estado. En este caso, solo necesitamos reconocer que pensamos o actuamos mal, tratar de darnos cuenta de cómo lo pudimos haber hecho mejor y tomar la resolución de enmendarnos con la ayuda de Dios. Aprovechar el día de mañana estas lecciones, haciendo las enmiendas que sean necesarias y que hayamos pasado por alto. En otros casos, Solamente un análisis minucioso nos revelará cuáles fueron los verdaderos motivos. Hay casos en que nuestro viejo enemigo, el racionalismo, ha surgido justificando una conducta que en realidad estaba equivocada. En estos momentos tenemos la tentación de imaginarnos que tuvimos muy buenos motivos y razones para creer lo que en realidad no teníamos. Criticamos en una forma constructiva a alguien que lo necesitaba, cuando en realidad estábamos tratando de ganar una discusión estéril. Y si no estaba presente el interesado, creíamos que lo estábamos haciendo para tratar de que otros lo comprendieran, cuando en realidad lo estábamos rebajando para sentirnos superiores. Algunas veces heríamos a seres queridos con el pretexto de enseñarles una lección, y la realidad era que queríamos castigarlos estábamos deprimidos y nos quejábamos de que nos sentíamos mal, cuando en realidad queríamos que nos compadecieran y que se fijaran en nosotros. Este extraño rasgo mental y emocional, este deseo perverso de disfrazar un motivo malo por uno bueno, es muy común en los actos humanos. Esta clase sutil y evasiva de fariseísmo, puede minar los pensamientos y actos más insignificantes. La esencia del desarrollo del carácter está en detectar, admitir y corregir estas fallas. Un arrepentimiento sincero de las faltas que hemos cometido, una gratitud genuina por las bendiciones que hemos recibido y una buena voluntad para el logro de metas superiores serán los fines positivos a que aspiramos habiendo considerado nuestro día en esta forma, sin omitir anotar lo que ha sido bien o mal hecho y habiendo inculcado nuestro corazón, podremos darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido y dormir con la conciencia tranquila.